Y comenzamos nuestro contenido con el día de hoy Es que Mariachi Buda desafía al Jeffrey Dice que vendrá pelea en el ring Circula en las redes sociales, video donde se puede apreciar unos intercambios calurosos De palabras de los artistas Jeffrey y Mariachi Buda La discusión se llevó a cabo luego de que Buda dijera que al Jeffrey nadie lo conoce Cosas que el Jeffrey escuchó e inició la discusión Escuchemos el video ¿Quién trae el Jeffrey? Miami, Trio Fai, Miami, vamos a aprender Miami, Miami, mi gente linda de Miami, y encima Caro, la lámpara humana, el de la movie, el de la película, totalmente en vivo, oh, oh, oh, va mira, para Miami. Eh, Mírame quién trae el Jeffrey. ¿Y qué le van a ver al Jeffrey? Vamos adentro? Hermano, hey, respeta, ¿qué, ¿qué pasó? Jeffrey, yo, lo tuyo, yo te he dicho, mira el swing a Jeffrey, yo siempre le he dicho algo a Jeffrey. Si yo le falto respeto a Jeffrey, le estoy faltando respeto al, al merengue de República Dominicana. No me corre de nada, mariacho. Jeffrey, ¿eh? Jeffrey, yo te amo y te quiero, pero a algo. Tú no sales conmigo ni montando bicicleta. Te quiero, negro. ¿Quién eres tú? Yo ¿tú no te conozco. Yo tampoco te conozco, pero me que te den otra vez de vuelvo y te lo repito 20 veces. Tú no me conoces a mí, yo no te... No, es que tú no tienes que conocerme. Pero yo. tú no sales conmigo en ningún, en ningún terreno. Sigue tranquilo, porque yo te amo y te quiero y no me gusta faltarle respeto. No es a ti, es al merengue. A lo que tú quieras. A lo tú Vamos. A lo a que tú quieras. quieras. Está bien, Jeffrey, tú eres duro, manito. Por lo que tú digas está bien. Es más, te voy a decir lo siguiente. Jeffrey, tú estás bien. Tú estás bien. Yo no voy Donde a entrar el... no no en el mundo. Yo no voy a entrar al mundo los uno lo porque tú no te un sonido siempre. Tú no, no sales el conmigo. El que no sale conmigo eres tú. Cuando tú quieras, cuando tú quieras lo hacemos. Terreno. Donde tú quieras. Ya pues una película ahí. A lo que tú quieras, tú no corres nada. La... Ven, ahí podemos ver a Mariachi Buda y al Jeffrey. Bueno, como ya no es de sorprender, no puede ser un sonido. Eso es un show mediático. Ya, está. oye, ya esa vaina está dando. Ya eso está cansando, estos shows mediáticos de estos tigres, sabiendo uno, no, hombre, ya están aburriendo. Primero son los tigres que se besan. Después de que, que nos damos dos trompas, ahora de que dos do tigres, Jeffrey, Jeffrey bajándose a eso. Neto con Villadón. ¿Eh? Neto con Digilladón, que lo vamos a acabar hoy. ¿Eh? ¿Qué buscaba Neto? ¿Eh? Prepárate. Pero eh, eh, sí, hay que darle la bienvenida al hombre que está por ahí, está medio agobiado, no sé si fue de se cayó de allí de la patata. tarima lento el flow, aquí con nosotros llegó. señores llegó el... buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Gordo, te veo atacando de una vez, tiene que tener respuesta <risa> para ahorita que vengo eh. No. amo ¡Tranquilo! Tranquilo, no eh. me hables de eso. Está caliente. No el me hable de eso. No Primero me no eso. me invita y, y, y después no. hace, hace un juidero. No, no, eso, eso no era invitado. Solicitaron mis servicios. Ay. Pero la oh, tenemos guayda oh, aquí oh, a ustedes. La, la familia cero, papá tarima uno. La tenemos guayda. <risa> Señores, Tranquilo. buenas tardes. Deja que llegue el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Esto es un país que todo lo puede. Ahí veo amable también de la banda de, del hombre allí. Está de ese lado, ¿no? Está de ese lado usted ya. Señores, buenas tardes. Tenemos un contenido fuerte hoy, incluyendo el famoso teteo que somos tendencia en el país entero. Eso es lo que a ti te gusta, ¿eh? ¿eh? No, no, no, no, eso es lo que a mí me gusta, no. El que Qué dio el permiso. Que no, tiene, que a mí, me di, a mí me di en luz de que fuiste tú uno de los organizadores de esa no, vaina. Deja tu relajo, No, te equivocó. Para traer a ese señor que es demasiado pegado. Hay que tener unos cheles. Y yo no tengo que caerme muerto. ¿Sí? Hay que tener la moña. pero Bueno, ¿sí? la intención. Gratis. Vamos a hablar de eso cuando. Vamos a hablar eh, Es el tercer tema. Sí. Eh, eh, Jeffrey, esto es este un sonido. No, eso es algo esto, mediático. ¿Cómo eso, di que eso, Jeffrey? El Jeffrey lo que tiene que hacer es merengue de bueno, como él sabe hacer. Pero mire, entonces go, camarógrafo mira. estaba para eso, Mayer. Eso sí. es un cosa como. No pongan eso aquí, señor. Eso no, eso no da tanta vergüenza. Sí, el camarón con con María ¿Es un tema que, que viene. Alguna bachata ligada contrario. No, no, y jefra. no se ve, el camarófono está ni nervioso. No, ni no, nada. curándose allá atrás. No entiendes? Entonces eso debe acabarse ya. Sí, ya eso estamos cansados. ¿Eh? ¿Eh? Y no, después sale una bachata. No, no, no, no, no, no, no. Y de video clip de ese, no. an, ese anciano, ese, eh, bebé, ese anciano de, de la artillería en su tiempo, <risa> de, de, de los 60 o 70, ese hombre privando a muchachitos. Privando No tiene que Real. hacer merengue. Viejo, merengue ya. del bueno, bueno a las asatas haciendo merengue del bueno, ¿tú entiendes? Jeffrey, métete a una cabina que tú sabes mucho de eso. Y, y a merengue no te que nadie se está tragando tú le puedes dar un tiro no, a la gente, ya, nadie, ya nada, nosotros es. ya nosotros no estamos en eso desde que sí. yo vi que ellos empezaron a hablar y el camarógrafo ahí ¿eh? y que, que, que discutiendo el Jeffrey yo creo que un, es un artista que, que es un icono de la música aquí sí que República no debe no debe llegar a, sí, a ese estado. no debe tú me entiendes se rebajan Sí, sí, es claro. sonido. Sí, es sonido. Tiene, que, tiene que quedarse los cumpleaños de rico, o sea que sí, él toca sí. mucho los cumpleaños y vaina eh, eh, y en <risa> esa boda, claro, porque no me voy a discutir no, a querer sonar como es que ya últimamente en el medio artístico ya todo es sonido. Que ya uno está acostumbrado a cualquier cosita así, ya tú sabes que es planeado. No es planeado. hay mariachi que es el dueño del sonido, <risa> ¿También? <risa> ¿También? Eh. que eso no es que diga que el mariachi. La mano eh. para completar. ¿tú ¿Al algún tema viene de ellos, no, sé no, eso ¿Eh? no para sé que Jeffrey no... ¿Eh? quiere no sé que hablen de él. No... Jeffrey quiere que hablen de él. El otro Mira. día puso a hablar de brujería, una vaina. Sí. y Ahora dice que a la trompa con media chibuda, que es no, no, Va no, no, a seguir. No vaya que hablar ya. Viste, ¿Eh? eso en un video que va a salir. Sí, tú verás. <risa> Son negocios. Ya lamentablemente ese tipo de, te de técnica, ya aquí no la sabemos. Los tigres van a tener que buscarse otra vaina. Sí, que ya es. eso no está. Para, para las la la redes sociales. No, va a Llama la atención con un tema bueno como un icono que él tiene mi tierra, algo así. el título eh, mi... Urbano. Claro, tal, un al, al, al, al alfa. Al alfa. Meto, en, en claro, mete un merengue. Y ya es? hizo un boom ahí. El alfa lo, lo pone a cantar allá en, en donde la... No, van? que él no, tiene, su tiene su repertorio, Jeffrey tiene su repertorio, pero se ha quedado atrás en cuanto a producciones y, y, y cosas, debe bueno, ponerse claro. la pila. Acá. En merengue, y merengue. No dije con esta divareo, dije que ir para los foques después, no, no. A los foques le queda grande. O sea, eso no es de que de a los focos, no, usted agarra su producción y tira un disco y usted paga, porque usted debe tener dinero, usted se busca claro, mucho. Claro. Claro, y usted paga más. el promotor en la calle, uy, que pegue su tema. Y ya sí, hay por... que lo llamen por la pegada. Exacto, es que, que lo llamen por la pegada. Que lo busquen por la pegada. Claro. y si usted usted tiene no Que, da que más. no sea dique porque usted esté inventándose cosas para hablar de usted. No, los sonidos malos no son buenos. O si no, pregúntele a Dorney. <risa> Claro, sonidos no le caben. Y que una discusión con Mariachi, una discusión con Fulano. Y que Jeffrey, no. Y, y más de como Johnny Ventura y esa gente tranquilo, picando en su cumpleaños, si no están pegados. Que esa gente cuando claro. sale, porque recordemos que Johnny Ventura dio país de trompa frente al palacio. eso sí fue de verdad. Eso no fue sonido. Sí. Cuando el lío, que sale dando. <ríe> y eso no fue sonido, fue de verdad. Porque son gente que cuando tienen controversias sí y son de verdad. Mira, de mira, mira el pecho. camarógrafo enfocándolo. Bebe, bebe, bebe, bebe. Bebe. Bebe. Eh. Y casualmente estaba hablando en María Chibuda y ahí mismo venía uh -huh. dique cruzando, dique, dique. Ajá, dime tú. Eso montado a Brulín con ese chofán. <risa>